Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a insertar imágenes en un documento de Word. Yo tengo un texto aquí en un documento, he dejado un espacio para meter aquí una imagen. Si os fijáis, marcando aquí el marcador de párrafos, vamos a ver que estos son espacios, fijaros. Y yo quiero meter aquí la imagen. Vamos a dejar esta, estas marquitas, aunque no hacen falta, pero vamos a dejarlas un momento. Yo hago clic aquí y aquí quiero insertar la imagen. Bueno, pues me voy a la pestaña de insertar me voy al apartado de ilustraciones y vamos a coger imágenes si os fijáis en muchas formas de insertar eh, ilustraciones o imágenes vamos a hacerlo hoy la manera más sencilla otro día ya veremos qué se puede hacer con las imágenes se las puede recortar, cambiar de color eh, bueno, hacer infinidad de formas, enmarcarlas, de todo hoy simplemente vamos a colocar aquí una imagen yo me vengo aquí a imágenes y eh, voy a buscar una imagen dentro de mi ordenador, de mi pendrive Voy a poner esta imagen de aquí, de mesa. Fijaros, el formato es JPG, pero puede ser PNG, pueden ser otros formatos eh, de imágenes. Fijaros, aquí viene un desplegable de todas las imágenes que pueden ser, ¿vale? De todos los formatos. Insertamos esa imagen. Y lo que hace es que ocupa un, como una línea, un párrafo, por lo tanto, me empuja a todas las demás y me baja hasta aquí el texto. Bueno, eh yo lo primero que hago es que este iconito que sale aquí a la derecha lo voy a tocar si os fijáis ya me ha cambiado la parte de arriba estaba en insertar, me ha venido aquí a formato herramientas de imagen si yo me vengo aquí y le damos a, o bien a esta que queda detrás del texto eh, la imagen o delante del texto la imagen si hago aquí clic fijaros, tengo aquí la imagen que ahora puedo moverla perfectamente eh. no me mueve el texto ni nada y está encima del texto, vale, no está por detrás, está por encima. Lo podía haber puesto por detrás, pero lo pongo por encima. Y lo que hago es que me coloco aquí, doy a más espacios y ya coloco la imagen aquí perfectamente. Y tengo el mismo espacio, o más o menos el mismo espacio que tenía antes. Eh, luego, además, si yo muevo, fijaros, me salen unas líneas eh, verdes verticales para alinear. Si muevo la imagen, la puedo alinear, la puedo hacer más pequeña me pongo aquí en este cursor, bueno, lo puedo girar con este de aquí con control Z volvemos a su estado vamos a colocarla si yo me pongo en una de las esquinas y aprieto la tecla control del teclado mientras que pulso con el botón izquierdo del ratón y muevo, se me va haciendo más pequeña o más grande siempre desde el centro, ¿no? a lo mejor me interesa dejar la imagen así la puedo arrastrar pinchando y arrastrando ¿Ves? me va alineando esas líneas verdes es que me va colocando la imagen centrada yo puedo quitar aquí el espaciado esto también lo puedo quitar por supuesto la imagen además de centrada si lo que hago es que pulso la tecla en vez de control la, la tecla mayúscula veis, va, se va estirando desde este vértice que permanece quieto y se va agrandando ¿Vale? la voy a dejar así por ejemplo ya la tengo colocada, a ver si la tengo centrada ahí está, perfecta, centrada y bueno, sobre la imagen ya veremos otro vídeo donde podemos hacer infinidad de cosas no simplemente, veis, ahora me ha aparecido otra vez la pestaña insertar pero si yo hago doble clic en la imagen me aparecen un montón de herramientas de imagen, de formato en donde yo la puedo poner con un marquito fijaros, voy a pinchar fuera con un marquito, la fotografía queda, queda así eh, muy bien, o la puedo dar eh, otra forma, que me quede con este otro aspecto ¿Vale? Siempre haciendo clic en la imagen o doble clic pues bueno, ya veremos en otro vídeo que la podemos recortar eh, hacer infinidad de cosas y bueno, yo creo que de momento para aprender simplemente a insertar una imagen esto es lo más sencillo, como habéis visto es muy rápido y queda pues, pues muy vistoso con estos efectos también aquí del marco y, y estas posibilidades que tienen Bueno, espero que os haya gustado dejar comentarios debajo del vídeo eh, seguirme en la página web os dejo ahí abajo enlaces de las redes sociales y de todo donde queráis verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.